Este sábado, en la Plaza Villarruel se estará desarrollando una importante actividad. Esta actividad ha sido denominada el pideazo. Usted también puede participar, se puede trasladar hasta este sector. ¿Quién lo está organizando? Específicamente la ANH. Pues estaremos conociendo estos detalles a continuación. Para ello, quiero presentar a Claudia Espinosa, funcionaria de la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida, es un gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bueno... Eh, el motivo de estar acá es invitarlos para el día sábado a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Villarruel, específicamente en la estación eh, del teleférico anaranjado. Vamos a estar allá, todos los funcionarios de la ANH estamos realizando una actividad que le hemos denominado el fideazo de la ANH, en la cual nosotros buscamos compartir y solidarizarnos con las personas. No vamos a preparar ají de fideo. Va a ser alrededor de unos 7,500 platos que vamos a preparar y vamos a estar repartiéndolos ese día. Es la primera vez que realizan este tipo de, de, de actividad porque no es muy común ¿no? que la ANH nos presente este tipo de actividades. Siempre estamos conociendo otras, operativos que están realizando y esta vez sí nos ha llamado bastante la atención por eh, las características que tiene. Sí, efectivamente. Eh, nosotros, como en todas las instituciones, cada fin de año eh, tenemos un fondo social del cual eh, a través de ese nosotros eh, a fin de año realizamos una actividad de confraternización entre los funcionarios. Este año quisimos cambiar ese enfoque y en vez de realizar esa confraternización eh, decidimos solidarizarnos y salir y confraternizar y compartir con, con la sociedad en sí porque todos están invitados. Ahora, eh, ¿ustedes estarán encargados de la elaboración de los platos? No es fácil, es una gran cantidad además la que se estará elaborando. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, en la Ciudad de La Paz somos alrededor de 350 funcionarios más o menos, entonces ya nos hemos organizado, ya tenemos la logística para prepararlos nosotros. Estamos organizados por direcciones, por unidades y nosotros vamos a elaborarlos el día sábado a partir de las 3 de la mañana para que a partir de las 9 ya estemos repartiendo. ¿Esta actividad solamente será en La Paz o se estará haciendo alguna similar en el interior del país también para que la gente pueda participar? Eh, solamente se va a llevar a cabo en la Ciudad Aquí. de La Paz, sí, eh, es un plato más típico también de la ciudad, no, el, el ají de fideo, es más paseño. Es delicioso además, ya queremos sí. que sea sábado, sí. queremos que llegue sí. en esta ocasión. Bueno, trajimos Esto. este mandil especialmente, es, es para invitarte que estés con nosotros ah, ese día genial. sábado, por favor, este es para ti. Nosotros estaremos uniformados de esta manera todos los funcionarios. Es así que los vamos a poder reconocer. ¿Sí? Si se llegara a necesitar algo, eh, algún tipo de información, mediante esto los vamos a poder reconocer. Sí, todos absolutamente todos y todos vamos a estar allá desde el, nuestro director el ejecutivo hermoso. que es el ingeniero Gary Medrano. Y todos los funcionarios vamos a estar allá vistiendo este mandil que, que nos caracteriza y bueno, va a ser parte de este fideazo de la NH. ¿Le podemos dar uno a nuestro compañero, a Diego? Claro que, que sí. Que también está ansioso claro para que poder Claro sí. los esperamos ese día, por favor. No, él va ayudar a ayudar <risa> claro, a cocinar. Claro, le vamos cocinar, a... Vamos a repartir, no hay ningún problema, ahí dos cosas. estamos pendientes. Las dos cosas, había ya las siempre comprometidas también con las actividades que vienen realizando. Qué hermoso el, el, el diseño, está muy bonito. Ahora... A partir de las 9 de la mañana, a ¿cierto? De las 9 de Una vez la más mañana. podríamos reiterar cuántos son los platos, se espera qué cantidad de gente que pueda aproximarse, cómo les está yendo hasta el momento, es para todo público, qué pasa si llegara a faltar, si la gente se, eh, se aproxima hasta este lugar y poder participar de esta actividad. Bueno, la idea es acabar con los, siete, alrededor de 7500, ¿no? 7500 platos. Tenemos una logística de, que estábamos haciendo toda esta semana, es para invitar a través de medios de comunicación, eh, nos vamos a, a dirigir también al, a los albergues. Van a estar esta también época? en albergues sí. por esta época, bajas temperaturas, albergues de invierno, y este, este año llegan personas del interior, sí. ¿no es cierto? Y llegan porque la, la gente paseña es muy solidaria, entonces... Ellos buscan acá algo más para, para poder pasar una linda fiesta, tal vez, o por lo menos tener algo. Entonces, nosotros queremos contribuir con esto, por eso vamos a invitar, vamos a invitar a, a los albergues, vamos a tratar de llegar a toda la población, especialmente a la población más necesitada, pero todas las personas que se aproximen por la Plaza Villarruel pueden recoger su, su plato de de fide. ¿En los albergues? Lo ¿Hasta qué fecha se estarán aproximando? ¿Hasta este fin de año? ¿Hasta que termine este mes? Sí, o sea, es para invitarlos a esta actividad. Entonces, vamos a estar entre hoy y mañana, ah. como ya es el día sábado. Ya, para, para que participen con nosotros entonces una vez más la invitación, la hora, el lugar exacto para que usted en este momento si está en nuestra sintonía y no sabía exactamente cómo poder compartir con sus familiares con los seres queridos, pues ahora sí es una importante actividad, una actividad solidaria y por supuesto también podrá disfrutar de un rico plato de ají de fideo bueno, los esperamos este sábado sábado 22 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Villarroel en la estación del teleférico amarillo muy bien, muchas gracias. ¿En la línea naranja? Línea naranja. En la línea oh, naranja. Perdón, naranja. Muy bien, en la Plaza Villarruel. Entonces, a partir de las 9 de la mañana, el día sábado, la invitación ya está hecha por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que también siempre está pensando en los demás. Y ahí en esta ocasión se estará llevando a cabo esta actividad solidaria para que la población en general pueda participar y tener un sábado diferente. Muchísimas gracias. Que sea gracias un éxito usted. total. Gracias también. Los ahí los esperamos. Estaremos, a y le vamos a dar a Diego también. Perfecto. Muchas gracias, Muy que gracias tengas buen usted. día. Igualmente.